Hola chicos, estoy aquí esperando a una persona que acaba de ganar una medalla, que tengo muchas ganas de conocer, es una chica de hecho, quiero invitarla a Australia, a ver si acepta y nos la llevamos a Byron. Hola Marta. Hola, hola. ¿Qué ¿Tú tal? ¿Tú? ¿Tú? Encantada de conocerte. realmente Acabas de llegar. Sí, de Budapest, del mundial, de tres era? días. Pues dos medallas de plata, así que wow. súper contenta. ¿Sí? Sí. mucho sí. entreno, ¿no? Mucho. <risa> mucho entrenador. Demasiado. Todo el año. Sí, todo el año. Mucho esfuerzo. 8 10 horas al día y pues llevo 6 mundiales consecutivos estando en el medallero, 20 medallas mundiales, así que... Qué guay, ¿no? Que mucho, muchísimas horas de trabajo, pero bueno, es mi pasión. Me encanta el agua, me encanta la ingravidez, me encanta la música y me encanta bailar dentro de agua. Qué guay. ¿Tú crees que yo podría hacer sincro Podría Hombre, aprender. podríamos probarlo en Australia, ¿no? No, Australia, Sería un buen sitio. Marta, estoy súper interesada en cómo creaste esto, qué es -Y YouTube y un poco de qué va esto, porque si me tengo que venir a Australia. Pues mira, eh, o YouTube es un grupo de apoyo que ¿Mm? lo que hace es ayudar a estudiantes jóvenes, españoles o latinoamericanos que quieren ir a Australia. Eh, les ayudamos con todo lo que es asesoría. ¿Ale? Imagínate que dices, ostras, magras, que no sé... Me gustaría hacer un curso de inglés Tres meses. Uh -huh. Pues lo que hago yo es preguntarte, hacer muchas preguntas, conocerte y intentar ver qué, en qué parte de Australia encajarías más, uh -huh. si es un pueblo, una ciudad. Y eh, te busco la escuela, te ayudo con el visado y cuando llegues allí a Australia te ponemos en contacto con un colaborador para que siempre estés acompañada. ¡Qué bien! Sí. ¿Y cuál es tu deporte favorito? El surf. Bueno, un poco es agua también. Es agua, eso, sea, algo en común. Ya? ¿Tenemos algo en común? Pues eh, sí, empezamos, eh, empezamos a hacer un poco de surf en Australia y la verdad es que me he enamorado. Aquí en España es un poco más difícil o en Barcelona, donde, uh -huh. donde nosotros vivimos, pero ahí en Australia si te vienes, eh, intentaré enseñarte un poquito de surf. Vale. Uh -huh. ¿Y sabías inglés cuando aterrizaste por primera vez en Australia? pues no mucho la verdad sabía lo básico no vale. me podía defender pero la verdad es que cuando llegas allí y escuchas lo que es el acento australiano claro, el Hawái ¿no? y no no entiendes Ajá. mucho estás los primeros días bastante perdido pero, pero bueno es cuestión de ir allí y Evidentemente, afinar el oído e intentar relacionarte lo mínimo eh, con españoles claro. y así, pues, evidentemente aprendes. ¿vale? Y ahora en inglés perfecto, ¿no? Sí, a ver, siempre se puede mejorar, ¿no? Yo creo que ser bilingüe eh, todavía no lo soy, vale. pero sí. Te puedo? entiendes perfectamente, sí, sí, te sí. comunicas. Sí, sí. ¿eh? sí qué guay, qué envidia. <risa> Yona, eh, viajas mucho, tú también, por, por, por competición, pero ¿has vivido en el extranjero alguna vez? No, es imposible porque es que entreno, pues como te he contado antes, muchísimas horas al día, tenemos competiciones todo el año y no puedes salir, o sea, estás siempre permanentemente con la selección española y de hecho es lo único a lo mejor que diría que, pues que no he podido hacer por culpa de la sincro, que es el hecho de viajar pero no viajar una semana de vacaciones, sino irme un año fuera y pues y la aprender experiencia inglés. De, estar, Exacto. Sí, de estar fuera. Me fui a la India dos meses y medio después de los Juegos de Londres porque, bueno, tuvimos dos medallas y nos dejaron dos meses y pico de vacaciones, que fue como... Y fue súper, súper chulo con mi novio, en plan mochilas y tal, pero nunca he estado fuera viviendo y he viajado muchísimo, pero solo he visto piscinas y hoteles. <risa> así que... ¿Y hola, cuál es tu asignatura pendiente? Bueno, pues como decías antes, me gustaría no sé cuándo, porque de momento todavía tengo mi objetivo es Tokio 2020. Pero bueno, yo creo que el, el viajar o el vivir en otro país no tiene edades tampoco, se puede hacer siempre. Y algún día sí que me gustaría, no sé si vivir, pero pasar una temporada pues, en otro país, no sé cuál. Me gusta todo el mundo, me encanta viajar, pero sería algo que me encantaría. Y nada, a mí viajar me, me encanta, aunque sea solo un mes, tres semanas, cuatro... Conocer gente, culturas, comidas. Eh. Y aprovechas siempre, siempre que te vas fuera. Por ejemplo, ahora has estado en Burapés. A ver, ahora, porque ha sido una competición heavy, pero cuando viajas, ¿te da tiempo de ver algo o de visitar? Normalmente no. Eh, si es la competición de final de año, por ejemplo esta, hay muchas del equipo que se han quedado con las familias, pues a visitar bien pues, la ciudad, el país. Yo poco, porque bueno, ahora, por ejemplo, tengo en septiembre la final de la World Series y en general, pues, ves la piscina y el hotel pues millones de veces y el aeropuerto. Y luego, por ejemplo, en Japón he estado compitiendo como siete veces y al final pues oh, lo conozco muy bien porque he estado muchas veces y algún día pues me he quedado por allí. Y luego también he ido de vacaciones, sí. pero no es lo mismo que ir de vacaciones. Y has estado alguna vez en Australia? Sí. sí. Mm. ¿Sí? Ah, estuve, no <risa> estuve en 2007, mi primer mundial en la selección española absoluta. Y fue 2007 y en Melbourne. Y me encantó. O sea, me pareció precioso, súper limpio, súper, bueno, no sé, todo como inmenso. Las calles eran como de ir a un bar a otro, era como tenías que andar muchísimo, pero me, me pareció como una ciudad muy, muy bonita, muy elegante, muy, no sé, mm. me encantó, pero pude ver poco también. Mm. O bien. sea, que no se estado en Sydney. no Byron Bay tampoco. No, no que va, y me encantaría, no. no. ¿Sí? En Melbourne sí que estuvimos un mes, porque entre que el mundial dura 15 días, tienes que ir 10 días antes para bueno, aclimatarte y tal. Pues estuve tiempo y, y vimos bastante, pero solo Melbourne. Uh -huh. ¿Cómo te imaginas tu viaje ideal por Australia? Pues no sé, eh, yo creo que el tema de pues, un poco aprender un poco de, del país creo que es imprescindible. Encima, pues eh, estar con gente que habla inglés mejor, porque tengo un más o menos buen nivel de inglés, pero me falta muchísimo. Luego, pues el, el poder recorrer un poco pues por, por bastante parte del país, hacer surf, comer bien, eh, visitar, pues... Eh, ¿Haremos deporte? Hombre, yo encantada. De hecho, yo no puedo Somos parar... del deporte. Sí. En realidad. Sí, pues sí. yo os hago... No haría más, pero, pero cada mañana vamos al faro, luego surfeamos, luego... Pues ayudamos. luego podemos hacer una sesión de estiramientos conmigo cada Perfecto. mañana. Un poco Perfecto. de yoga, un poco de fútbol. Sí, sí. sí. ¿Qué sabes de los koalas y kakuros? kakuros pues lo lo que todo el mundo, exacto. No, lo que todo el mundo. Y que los koalas comen, comen mucho. Y son buenísimos. Son buenísimos, sí. Eso, pues no sé mucho más. No sabes mucho más. Bueno, nosotros te contaremos cosas vale. de, de, de ellos. Hay algo que, que antes de ir a Australia tienes que saber. ¿Conoces el Begemite? No. Es algo que comen, es muy típico australiano. Por ejemplo, los niños cuando cuando desayunan yo cuidaba niños cuando llegué allá a Australia como no hablaba inglés pues me, me integré en una familia vale. y cada mañana para desayunar les ponían Begemite con mantequilla ¿No? es, un, es una pasta que... bueno, cuando llegues a Australia si no vienes, comeremos. te apetece venir yo te preparo por la mañana un poquito de Begemite Ay, con qué mantequilla bien. <ríe> la primera vez que leíste la marca OSI YouTube ¿Cómo la pronunciaste? Pues mira, no sé muy bien cómo la pronuncie. Ahora que te he oído a ti, creo que si, YouTube más o menos. <risa> <risa> es difícil, pero bueno, también tiene gracia porque engancha, ¿no? Como es un nombre así sí. curioso. Sí, es un poco difícil y por eso estoy. Estamos preparando un vídeo, de hecho, de las mil formas que la vale, gente dice osiyutú, Tuyu osi tuyu, ausi, ausi... Bueno, dicen de todo. Normal. <risa> Pues nada, Ana que espero que nos veamos muy pronto en Australia y que te pueda enseñar un poquito dónde vivimos y lo que hacemos y que sobre todo, pues eso, que podamos ayudarte a mejorar tu inglés. Hombre, pues me encantará. Yo os enseñaré un poco de sincro, sí, cuatro perfecto. cosas básicas. Perfecto. Y hacemos yoga, Hacemos flen, un, video, sí. un video reto, un video reto de Exacto. yo haciendo sincro. Exacto. <risa> pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Ona. <risa> <risa>